Bueno, pues ya estamos aquí, sus amigos, sus amigos Elida y Rafael, así es. Cabazo para llevarles una vez más eh, Un momento este momento de oración. Momento de oración eh, nos uh, complace mucho, nos uh, gozamos con poder compartir con nuestra gente Amén, así es. Eh, que nos visita, que está con nosotros, la que está allí. Sí nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que, que están pues conectados o, o que van pasando por aquí. Bueno, pues que, es. que el Señor bendiga sus vidas y nosotros estamos más que dispuestos para eh, pues, pedirle al Señor ¿verdad? que Él bendiga la, la vida de todas las personas sí. que, eh, que pueden estar allí eh, con, con nosotros en este momento. Amén. Y les recordamos nuestros nombres Elida, es, mi nombre es Elida y Rafael Caballo. Así es, y Muchas gracias a todas las personitas que pues han entrado y han estado con nosotros y los que eh, están compartiendo, siguen compartiendo estos videos. Muchas gracias porque esto es bendición para usted y para todas las personitas que reciben estos estos videos. Así es que gracias nuevamente por este momento, este tiempo. Únicamente eh, les pedimos que estén en esa buena disposición de, de, de oración y de creer fielmente en el Señor. Así es. Eh, miren, vamos a dar unos pasajes bíblicos en un momento más. Eh, pero yo, agradecemos ya a las personas que. Aquí yo tengo una información que, que me dice que ya hay alguien ahí viendo. Sí. ¿Verdad? Muy este, bien. Entonces. Gracias las, por las personitas que, que ya están, están empezando entrando? a entrar a, a ver Así eh, es. Pues la, la página eh, de aquí de, de Facebook y luego vamos a estar también en la de YouTube y en otras plataformas más, en Twitter y en no sé cuántas más, pero cuando dice, sí son un montón. <risa> son un bueno, montón. Todas las que ya sí. están. Entonces, este, vamos a continuar porque... A veces los días se nos hacen un poquito largos, pero mm. eh, es que, bueno, es, de, tenemos se el nos, gran anhelo y el gran deseo <risas> que queremos este eh, compartir siempre lo, lo, lo mejor para ustedes. Y es por eso, sí. verdad, que eh, a veces se nos estira el, el tiempo un poquito, pero es para la honra, la gloria y la alabanza oh, de nuestro bien, Dios. Así es. Y pues bueno, vamos a continuar entonces. Eh, nos bien, nos recordábamos hace un momento, eh, bueno, cuando estábamos trabajando el, el material, sí eh, de un estribillo, un cántico, que, ah, cómo lo cantábamos hace muchos, muchos, muchos años, Así allá es. en la iglesia donde pertenecíamos, eh. Me así recuerdo es. muy bien del de hermano Balta, del hermano Balta sí, este, que fue nuestro primer pastor así oficialmente. Sí, eh, amén. Y fue el primero que nos dio la oportunidad de predicar amén, amén. este en, en, en un servicio de hogar. Amén. Recuerdo perfectamente, bien no se me olvida, en la casa del hermano Aarón Berman y de la hermana Olga, que él ya partió con el señor de hace ya algunos años. Ajá. Entonces, este... Y Dios. pues, y de ahí... Se empezó. Ay, amados. ¿Cuántas veces no hemos predicado? Cientos y cientos y cientos y cientos de veces. Amén. A, además de miles de horas en radio, además de... Ya cerca de 800, 900 sí. videos que ya tenemos en YouTube. Amén. Eh, y todo lo que más que hemos hecho. Así es que... Todo eh, para la honra y gloria de nuestro Dios. Imagínense. Él es el único que, que puede hacer esto. Entonces, imagínense. Entonces, pero el cántico este, dice, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Amén, así es. Amén. Hasta que baje. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Y no vamos a dejar de estar haciendo ese trabajo. Amén. Hasta amén, que usted amén. reciba. Que reciba bendición. Que usted bendición. reciba la, la bendición, que usted reciba eh, el, lo que tanto está anhelando de, de parte del, del Altísimo. Porque para eso estamos aquí. Sí, amén. Para poder ser de bendición. Entonces, amén, amén. ¿qué más podemos decirle? Que. Entonces buscamos nada más la honra, la gloria y la alabanza para que sea para nuestro Dios. Amén. No es para nosotros. No, no, no, no, no. Pues no, no lo canto porque yo no soy cantante. No, y no, pues eh, no sabemos este, entonar eh, <risa> los cantos sin música. Eh, pero eh, déjenme decirles que es, es hermoso cuando el Señor toca las vidas. Y eh, vamos a continuar. Vamos a continuar. Fíjense bien. lo que nos dice Juan 14:13 en la Nueva Biblia Viva. Es precioso este pasaje. Véalo Amén. bien. Nos dice de esta manera, dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. ¿Quién lo dice? Ah, no, el señor, señor Jesús. El Señor Jesús, señor. El señor Jesús está, está diciéndonos ahí en Juan 14:13. Amén. Todo. ¿Qué es todo? Pues todo. todo. ¿Hasta todo. dónde llega el todo? Es todo. Todo, todo es todo, todo. Completo. Todo, todo. todo. Entonces, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice? Yo lo haré. Yo lo ¿Quién? Haré. ¿Quién lo va a hacer? Sí, el Padre será glorificado en el. El Señor Jesús lo va a hacer. Uh -huh. Dice. Piden en mi nombre, yo lo haré, amén. y así el Padre uh -huh. será glorificado en el amén, Hijo. así es. O sea, queremos que el Hijo sea glorificado por el Padre, los pidamos en su nombre, dice, y yo lo haré. Así y es, yo amén. lo haré. Amén. Pues ese, ese estribillo, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos, y que si yo sea glorificado... A través de, de eso, de que nosotros sí. estamos allí, ¿verdad? En, en esa actitud de orar, de, de, de meditar, de, de, de pues, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, y creer plenamente que es el Señor el que hace todas las cosas. Es decir, es, es el Señor, nada más él. Entonces, esto es lo, lo, lo más bello, es lo más importante de sus promesas. Y sus promesas aquí están él, él no la está dando entonces yo te pregunto a ti en sí. este momento mi amada yo te pregunto a ti en este momento mi amado necesitas algo de dios qué quieres que dios haga en tu vida o en tu uh -huh. familia sí. bien entonces tiempo que hemos estado en un recogimiento debiera de ser un recogimiento espiritual Sí, debiera así, ser así. así debiera de ser. Y si has estado en esa condición de ese recogimiento espiritual, entonces pues, vale más que estemos en esa actitud de pues, de meditar, de orar, para que Dios pueda ser glorificado. Así es, y, y puedas, y también puedas testificar, porque tú puedes testificar. Eh, no. Nos puedes nos puedes hablar, como te hemos dicho, a través a del, del de WhatsApp, los, medios. De los uh -huh. medios. Y tú puedes testificar de lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida, en la vida de los tuyos. Testifica, testifica, porque tenemos que testificar lo que Dios hace. Y compártelo. Amén, así es. Mira, ahorita en, en, en Facebook y en otras páginas sociales, ¿cuántas cosas se ponen? Pues pon lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén, así es. Yo estaba así y ahora estoy así. Hasta... Antes yo pensaba así, pero ahora pienso así. Correcto. Me, me gusta eh, ese, ese otro estribillo que, que dice eh, que las cosas las que cosas. yo decía antes ya no las hago más. Así es. ¿Por qué? Porque cuando vienes a un entendimiento y una comprensión de la palabra, tu vida cambia. Citación sí, amén, amén, así es. Entonces, así es. Vamos a continuar. Amén. Bien, ahora en Marcos 11:24 24 eh, nos dice, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y así será. Fíjeme, Jesús ahora está diciendo esta promesa. Considerar una promesa, ¿eh? Sí, por eso amén. les digo, ¿quién? Jesús. Uh -huh por eso les digo, todo lo que pidan en oración, en oración en oración por eso también la importancia de que tú te enseñes a orar sí, amén amén así y que es. pidas eh, eh, la, el apoyo es diferente pero tú también te tienes que enseñar a orar correcto, así es entonces, todos estos tiempos que nosotros pasamos en la, en la oración eh, y que tenemos ahí un montón de videos cientos de sí. videos pero entre ellos hay unos especiales que son de pura oración. Búscalos. Búscalos ahí en YouTube. Y déjame decirte que es increíble, increíble cómo Dios obra maravillosamente Amén. en la vida de las personas. Así es. Así Por eso es. les digo todo lo que piden en oración. Pero crean. Crean. Crean que lo recibirán. Amén y así o, será. Ahorita, en este momento, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más quieres tú que Dios haga en tu vida? Bueno, pues créelo. Créelo. Créelo que te da la respuesta. No sí, nosotros. No, no, no, créelo. Nosotros solamente te vamos a apoyar con la oración. Amén. Amén. Pero es Dios quien lo va a hacer a través de su hijo amado. Exacto, amén. Así y es. de esa manera el Padre va a ser, va a ser glorificado por lo que le estamos queriendo al Hijo. Amén. Entonces, esto es lo más maravilloso que puede haber. Y qué hermosa es la palabra. Por eso, nosotros, al ir a la palabra, sí estamos viendo las palabras de Jesús. Amén. Y, las, y cuando nosotros estamos orando, estamos hablando con Jesús y, y, y, y estamos glorificando al hablando, Padre. Hablando, sí, su palabra. Entonces, hay que creerlo, mi amada. Hay que creerlo, mi amado. Sí, hay que creerlo. Cuando tú te pones en esa condición vas a recibir, y vamos sí, a hacer un ejemplo ahorita, pero vamos sí. a vivirlo, vamos a vivir este ejemplo, ¿qué es lo que más quieres?, pues mira, ¿sabes qué vas a hacer?, en esa fe, en esa confianza pon tu mano en tu pecho, una o las dos sí. si puedes, ponlas ponla ahí, y empieza a Ay, decirle Dios. tú al Señor, ¿qué es lo que quieres?, y yo te voy a apoyar con la oración. Pero tú sí, tienes que creerlo, ¿eh? Créelo, créelo. Créelo. Y recibe. Y así va a ser. Yo te voy a apoyar en ese momento. Pero tú pon tu manita ahí, en esa confianza, en esa seguridad de que Dios sí, ya amén, está escuchando. Amén, amén. Es Entonces, empiécele a decir. empieza a decir. Oh, si no lo puedes decir así en voz alta. Eh, porque te da pena con la gente que pide estar ahí a tu alrededor, Hazlo con tu Gracias. mente, algo con tu mente. Dios, Dios, escucha tu Santo mente también. Yo y yo te voy a apoyar con la oración, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús, que toda personita, Señor, que ha puesto su sí, manita ahí en su pecho, teniendo una necesidad. Teniendo una necesidad muy en especial. Sí, sí, sí, sí. Esta persona ya sí, se le está declarando a usted, señor. Sí, señor. Nosotros antes le estamos apoyando para que usted sí, sí, sí, obre maravillosamente. Sí, señor. Y Padre Santo, que ellas puedan creer, sí, que ellos puedan creer que lo reciban. Sí, crea, y a, crea, te a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, solamente cree que lo recibes. Créelo con todo. Y va lo, así va a ser. Créelo. Así va a ser. Lo dice Jesús. Créelo. Lo dice su palabra. Entonces, simplemente cree. Cree, por favor. Cree. Creo, creo, cree. Y creo. empieza a darle gracias al Señor. Sí, aleluya. Empieza. Aleluya. Si, ahora sí, si puedes levantar tu manita. De y empieza a decirle gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque ya gracias. recibí. Dilo. Ya recibí. Gracias. Porque. Gracias. gracias. Crean que lo recibirán y así será. entonces aleluya. Que sí, así aleluya. será. Se si haga una realidad cuando tú levantas tu manita. Sí, Señor. Y le gracias, digas, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, por la sanidad. Gracias, Señor, Cristo por la bendición. Gracias, gracias, Padre el Santo, Padre. porque usted me está tocando, sí, ya me señor. ha tocado, y ya sí, recibo señor. yo Dios. la bendición. Ya Vamos la recibo, ya la recibo, ya la recibo. Ya la recibo. Y así es, Señor. Así es, yo la recibo en este instante y en existe, este momento. Señor. Oh Padre Santo, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Nombre. Porque ya hay esas manitas levantadas allí, Señor, gracias, Señor, Señor, que están gracias, gracias, recibiendo gracias, la bendición gracias, que ustedes solamente sí, les pueden dar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Le alabamos Aleluya. y le bendecimos. Gracias por Gracias por su presencia. En Cristo Señor. Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre Aleluya. de Dios. Amén. Amén. Amén. Amén. Sí, amén. amén. Sí, amén. Amén. Glorificado sea, Señor. Dar testimonio. Sí. Vamos a continuar. Tenemos aquí un pasaje más. que okay, Juan 15.7. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Gloria a señor. Qué Hermoso. Gloria Dígame señor. si no es verdad esto, mi amada, mi amada. Aleluya, gracias. Pero sí, créalo, créalo. Sí, aleluya. Pero, ¿qué nos dice aquí el, el Señor? Ahí en Juan 15.7 si ustedes siguen unidos a mí, o sea, Amén. seguir unido a, a Jesús, y mis palabras permanecen, mis palabras, la palabra de Dios permanece de Dios. en ti, en mí, entonces, ¿qué, qué va a suceder? Amén. Pueden pedir lo que quieran, y, será hecho, y se, se, se les dará, le dará. Amén. por eso hemos orado en esa misma fe, por eso hemos sí, orado bien. en esa misma confianza, por eso hemos orado, y te he dicho, pon tu manita, y recíbelo, recíbelo, sí, recibe, recíbelo, recibe, recibe la porque vida. para Dios no hay nada imposible, nada, mira. absolutamente nada imposible. ¿Sabes dónde es el problema? En la duda. Así es. En la duda. Cuando tú tienes duda, te falta realmente creer, no recibes o, o se te esfuma porque la duda mata o, o destruye lo que habías pensado y habías querido de momento. Así es, así es. Mantente firme, por favor. Mantente firme. Y deja que Dios bendiga tu vida. Nada más por creer. Sí, amén, amén. Entonces, qué hermoso es que creer al Señor. Y que puedas decir, ¿verdad? este Yo siento, yo siento como que la gloria bajó. Bajó del cielo y bajó a mí. Yo siento como que la gloria bajó y bajó del cielo y bajó a mí y a mí me da poder y a mí me da poder y a mí me da poder. ¿Para qué? Para poder vencer, para poder vencer. Va bajando ya, va bajando ya Amén. la gloria de Jehová y su pueblo Amén. empieza a orar y el Señor va a contestar va bajando la gloria de jehová Aleluya. el poder de dios se siente aquí el poder de dios se Aleluya. siente aquí espíritu consolador el poder de dios Aleluya. se siente aquí gloria al señor hay vida hay vida hay vida en jesús yo voy a morar yo voy a morar a la patria celestial porque hay vida hay vida en jesús hay gozo hay gozo y hay gozo en jesús yo voy a morar a la patria celestial porque hay vida porque hay vida en jesús gloria al señor hay gozo hay gozo y hay gozo en jesús hay canto hay canto y hay canto en jesús hay vida hay gozo y hay canto en Jesús, gloria a su nombre Señor, alabamos su santo nombre, gracias Señor porque hay vida y hay gozo en usted gracias Padre mío gracias Señor porque Aleluya. podemos hablar y podemos eh, Señor su palabra y sentir su presencia Padre gracias Señor porque usted nos ama, gracias por su grande amor Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria, Señor. Miren, ahorita Gracias yo estaba aquí sintiendo... Dios, estaba sintiendo así chinito David, en mi cuerpo Santo eres, Dios, y no es más que la misma presencia, la estoy sintiendo en Santo, este momento, Santo que no es más que la presencia de Dios, solo, no importa que estemos a, Santo, aquí Señor. nosotros y ustedes sí, allá, Aleluya, que sí, estén Señor. ustedes allá y nosotros aquí, Aleluya. y no importa que estés aquí sí. en Estados Unidos, que estés en México, sí, en Padre, Centroamérica, Dios, Sudamérica, Dios. en Europa, donde quiera que tú te encuentres y que estés Santo, viendo ahorita esto, Santo, mira, Dios, Dios. la bendición está y déjame decirte otra cosa y esto se está grabando gracias, gracias, y esto señor. se va a quedar sí, señor. ya señor. ahí en Facebook por señor. todo el tiempo señor. en Youtube y en las páginas sociales Hallelujah. entonces San imagínate señor. la bendición que va a ser ahorita y después cuando señor. ya estén viendo las repeticiones sí, gracias, entonces Dios. esto es lo hermoso gracias, de estos señor. medios y de estos tiempos gracias, demos honra demos gloria y gracias, demos alabanza al Señor por las cosas buenas que gracias el hombre ha establecido sí, para beneficio de nosotros gracias. mismos. Gracias. Señora. Yo sí lo creo. Gracias. Padre. Yo sí lo creo. Y, y demos gracias al señor, sí, señor porque esas plataformas nos permiten sí, estar haciendo sí, lo que el mismo señor Jesús dijo que cosas mayores haríamos Aleluya, nosotros. sí señor, gloria a su nombre. Él nos dejó esa enseñanza. Sí, Ella padre. se fue con el padre. Pero Él Santo, está viendo todo lo que estamos haciendo. Santo es, y lo que estamos haciendo Señor. me refiero a todo el mundo. No sí, nada más a nosotros, Señor. sino a todo el mundo. Entonces, crezcamos gracias, espiritualmente, Dios. mi amada. Gracias, crezcamos espiritualmente, mi amado. Gracias, Padre. Oh, por eso, Cristo. cuando les decimos que, que por una mejor calidad de vida sí, familiar sí, y espiritual, pero sí, para Dios. todos, miren, es increíble. Sí, es increíble que ahorita esto que está pasando de estas epidemias y de todo esto, sí, sí. hay personas que ya se empiezan a desesperar sí. y ya no pueden estar juntos como pareja, como marido y mujer. Sí, sí. Es increíble que los hijos andan todos desantiados. ¿Por qué? Porque les hace falta el amor de Dios en sus vidas. Sí, sí, sí. Cuando las personas pueden venir a los pies del Señor y le creen, Oh, y cree en su palabra. Santo eres, Jehová los ejércitos. Ya no va a haber más problema. Ya no va a haber más problema por lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el Dios Todopoderoso. Estamos creyendo Señor. en un Dios real. Aleluya. En un Dios real. Así es. Eh, eh, me me recuerdo también de escribir, hija cuando cantabas, mi Dios es real, mi Dios es real, amén, amén, es, es maravilloso, real en mi ser, eh, y es real en mi ser, amén, entonces hay, hay muchos estribillos viejos, así es, que, que cantaban hace 30, 40 años atrás, que ya, ahorita, ya no se cantan, no se cantan, y, y sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé, pero yo sé que le veré, yo sé que le veré. Su Santo Espíritu me santificará. Su Santo Espíritu me santificará. Pero yo sé que le veré. Su Santo Espíritu me santificará. Ya no me siento solo, ya no me siento sola. Porque conmigo está Cristo el Salvador, que vive en mi interior y me defenderá, que vive en mi interior y me defenderá. Y puedo decir, yo soy feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo tan feliz, porque Él es mi Salvador. Volver atrás no quiero más. Porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz. Soy feliz porque Cristo me salvó. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Dios está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Gloria Amén. al Señor. Alabado Amén. sea su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a orar. Santo eres, yo, y ya, ya, este ya va a ser para ya ir cerrando. Amén. Yo vuelvo a insistir. Para las personas que entraron después de, oh, Santo. de la, de la primera parte de, de, de esta. Sí. Pues de, de este video ponga su mano por favor en la parte afectada en la parte donde hay la necesidad y si nada más es otra cosa, que, que no sea enfermedad física, que no sea un problema físico que sea de, de carácter espiritual de, de, de carácter eh, que, que no te soportas ni tú solo o sola o no soportas a los demás, o, o hay odios, hay orgullos, hay vanidades, hay todo eso que debe desaparecer. Entonces pon nomás tu, tu manita ahí en tu pecho. Aleluya. Y vamos a orar. Santo eres, de los Yo aquí me uno con mi esposa. Aleluya. estamos tomando de la mano. Bendito su nombre, Señor. Seguro. Y los dos estamos orando en este momento. Seguro, ¿Cómo no daré gracias, oh, Señor? Mi Cristo glorificado nombre, padre. Por hacernos recordar, Señor. Oh, mi Cristo, maravilloso, cuando entonábamos esos estribillos tan sí, preciosos. Señor. Oh, mi Cristo. Que Señor, nos hacen vivir Señor. nuevamente, Señor. Oh, mi Cristo, y que nos hace sentir, Señor, su gracias, presencia. Señor, gracias, Padre. Y que recordamos gracias. su palabra, Señor, Santo, Señor. La que es viva y eficaz. Gracias Cristo. El Padre Santo. Seguro. A su mano, Señor. Yo le ruego por toda, todas las personitas, Gracias. Señor, que están allí poniendo su manita ahí Gracias, en su pecho Cristo. o en su parte afectada. Gracias Cristo. No Puede, ser Puede ser cáncer. Puede ser sida. Bendito Señor. Puede ser la enfermedad que sea: oh, del hígado, del riñón, del oh, estómago, Cristo. de diabetes, de, de Cristo, cualquier señor. problema. Señor para, poder, señor para usted nada es imposible, señor, señor. Toque para usted nada es imposible Señor, usted se queda vida, usted, da vida. Vida usted se queda da vida, señor. lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, obedecer su palabra Gracias, y mantenernos en ella, Gracias, Señor. mi Padre Santo, nosotros no predicamos Santo, religión, señor. sino esa relación Dios, personal Santo, con usted mi Señor, Santo. A través del Amado, Santo. Santo. Cristo Jesús. Y sí, Padre Santo. Gracias, Señor. Que todas las personas que están ahorita cuando conectadas cuando con nosotros. Nombre, que Están allí, Señor. Que se están conectando con ustedes sí, a señor. través de este momento. Oh mi Cristo. Padre Santo. No Dios, vida, que el amor suyo tóche, invada tóche, sus tóche, vidas, Señor, tóche, y los tóche, haga vibrar. Tóche, tóche, tóche, porque usted está con ellos, Señor, también y a ti te digo mi amada a ti te digo fuego, mi amado recibe la bendición un del Señor abrazador. recibe es la un bendición del Señor abrazador. y si tú nunca le has aceptado Cristo tú nunca le has en la recibido, la recibido en tu vida y en tu corazón dile ven en a mi, mi vida Cristo. Señor yo te recibo mi ahorita Cristo. mismo Señor sí. Jesús en mi dile vida cámbiame, transfórmame, santifícame cámbiame, para que yo pueda vivir la vida espiritual Sí, Aleluya Gracias Sí, Padre Dios. Santo que esta bendición sea para gracias, todo mundo. Padre. Gracias, Señor. Porque o sea eso vino. A salvar a su humanidad. Del pecado y del error. Aleluya. Y de la maldad. Sí, Señor. Y Padre. Gracias, Padre. Gracias padre. por bendecirnos. Gracias por bendecir a las bendición. personas que están sí, con nosotros señor. en este momento. Gracias, Padre. Y a usted, Padre Santo, le damos toda honra. Sí, le damos señor. toda gloria. Y le damos honra, toda gloria, alabanza. Y alabanza, Señor. Se en Cristo el padre, Jesús. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya, amén. Amén. Gloria a su nombre, Mándanos algún texto, algún correo. Testifica, y, y di, testifica también. Y que que ha hecho el Señor testificar. contigo. Sí, amén. Ahí en WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.gmail.com. Y nosotros le vamos a apoyar en la oración. En Messenger también, ahí pues puedes enviar un, un mensaje. Así es que gracias, gracias por estos tiempos que has podido estar con nosotros y gracias por compartir estos videos. Compártelos porque esto es bendición para ti y para todos los que lo escuchen, porque es palabra del Señor, es oración para nuestras vidas, para eh, enseñarnos a clamar al Señor y, y estar en comunión con Él. Gracias, Dios te bendiga y te amamos en el Señor, tus amigos. Elida. y Rafael Cavazos y pues bueno eh, hasta aquí vamos a llegar en este momento eh, miren parece que no, no ha pasado tiempo pero ya son 29 minutos Así y es. fracción y pues ya, ya, está, ya estamos llegando a la media hora y no podemos más que darle honra, gloria y alabanza Amén. al Señor Aleluya. por lo que Él hace yo sí. sé que hoy bendijo Dios a más de una persona Amén. y va a seguir Así. bendiciendo Sí, que ese video, ese vivo lo en, en los medios. Así es que pues, es esto va amén. a continuar. Amén. Esto no para. Es como la, la Biblia, es como la palabra de Dios. Sí, amén. Todos los días la abres, todos los días vas a, vas a tener un mensaje. Hay vida, hay vida en Jesús. Amén, así es. Dios te bendiga. Pues, bendiciones y déjanos saber qué es eso con nosotros y no importa en el día que usted lo haga. Si hoy, hoy. Hágalo. Bendiciones. Dios te bendiga.